La mascarilla que estoy usando ahora es esta de mi marca Que es para hidratar Entonces está perfecta ahorita porque necesitamos tener la piel súper hidratada Preparada para el maquillaje Entonces, no puedo hablar bien Entonces me la voy a dejar unos 15 minutos Y luego empezamos con el maquillaje ya aparecí con la cara limpia e hidratada, ya la mascarilla ha penetrado suficientemente y estamos listos para empezar con... Casi siempre prefiero un look así natural que un maquillaje más fuerte y llamativo, como esos looks que se ven que no se han arreglado mucho, no se han esforzado tanto pero se ven impecables, bonitas, preciosas, eso, entonces vamos a empezar con la piel. Como queremos un look bastante natural, el tono cream queda perfecto. Además, en estos tiempos que siempre tenemos que ir a todos lados con cubreboca, con la mascarilla, por eso prefiero usar así un tono cream que te mejora la piel, que te ayuda a ocultar algunas imperfecciones y el tono de la piel. Pero no es maquillaje, no es así tan cargado, tan pesado como el maquillaje. Una de sus funciones principales es aclarar el tono de la piel, entonces si usamos mucha cantidad vamos a quedar como el payaso. A veces me aplico con brocha, pero hoy voy a hacerlo así con la mano nada más. Obviamente las manos tienen que estar súper limpias. Para las cejas usé este producto de Benefit, que me encanta porque tiene la textura bien ligera y me deja las cejas bien naturales. Relleno las partes vacías y le doy un poquito más de forma en mis cejas. Me gustan las cejas rectas, pero un poquito alzadas hacia arriba. Ahora voy a usar este Brow Cara, que es como una máscara para las cejas. Ahora con una brochita así voy a esparcir esta parte de donde comienzan las cejas para que todo quede así más natural, que no se note que nos hemos pintado. Muchas personas simplemente se pintan la ceja y no hacen este paso. No se esparcen así con una brocha. Pero esto es súper importante porque si no, si no, no se ve natural. Se nota como que te has pintado, te has dibujado la ceja. Y lo que queremos no es eso. Queremos que todo quede natural. Mi contorno de siempre. Nos vamos a hacer el contorno. Cuando es un maquillaje natural, sutil, que no tiene así muchos colores, no es muy llamativo. Yo siento que una de las cosas más importantes es el contorno porque es el que nos da más forma en el rostro, va a hacer que todo se vea más 3D, más dramático. Siempre uso este que es de... ¿cómo se llama? Too Cool for School. Es de Too Cool for School, me encanta este. Así siempre uso el del medio porque tiene el tono más como mediano, ni tan fuerte ni tan bajito. Se nota que me gusta bastante. Primero empezamos con la nariz. Le vamos a dar un poco de forma así en la nariz. Y ahora sí, con una brocha así más grande, más gruesita, vamos a esparcir. Voy a aplicarme un poquito de brillo Highlighter en la parte de la nariz, de la puntita y voy a usar este producto que también es de Benefit. No en toda la nariz, en todo el puente porque se va a ver ya muy cargado el maquillaje, entonces como queremos un maquillaje sutil. Para las sombras me apliqué estos dos tonos que es entre beige y salmón en todo el párpado. Con la sobra de la brocha me apliqué también un poco en la parte inferior de los ojos. Un poco de brillo en el centro de los párpados y también en la parte inferior de los ojos, pero solo en la parte de adelante. No sé si me dejo entender... Ahora nos vamos a dibujar una línea como un poco de contorno debajo de los ojos. Este es el point del maquillaje coreano, el ellos sal. Notan la diferencia de este ojo y este ojo. Aquí le puse un poquito de contorno así debajo del ojo. Creo que lo dicen como círculo, no estoy muy segura, pero le puse aquí un poquito así de contorno. Es una técnica que se usa muchísimo en el maquillaje coreano. Ahora el delineado Hice una línea delgada para que quede más natural y hacia abajo de las cosas que más me encantan de Benefit son sus rubores. Es un tono así, súper suave, súper sutil. Cuando me hago un maquillaje así suave, sí le pongo un poco más de rubor para darle más color a la piel, porque los labios no van a ser muy fuertes, el maquillaje de los ojos tampoco no es fuerte, entonces ahí sí le pongo un poco más de rubor. Y con la sobra un poquito en la nariz. Ojo, no se pasen mucho cuando se aplican en la nariz porque ya van a parecer que están con la gripe, que tienen sinusitis. Hoy nos vamos a hacer los labios degradados típico estilo coreano, pero nos vamos a hacer over lip un poquito más gruesitos de los labios normales por eso voy a usar este lip liner que es como un delineador pero para los labios para el tinte voy a usar el famoso Bene Tint de Benefit bueno como ya sabrán Benefit es muy famoso por sus tintes antes he probado el Chacha Tint que también es muy bueno pero esta vez voy a usar el Bene Tint y es un tono así más oscuro pero al momento de aplicar no es un color así muy oscuro. Lo más importante de un maquillaje para citas, que no se nos corra el maquillaje. Voy a fijar el maquillaje con esta broma de Benefit. Ya que el maquillaje está listo, vamos por el cabello. Yo me hice un ondulado natural bastante suave y sutil casi siempre me hago este estilo es uno de mis favoritos es muy fácil muy rápido y súper práctico cuando es una cita ni hablar rulos cabello ondulado para completar el look natural no sé personalmente yo prefiero usar rulos me estoy haciendo los rulos solo en la parte de abajo, porque si lo ondulo desde arriba ya va a quedar un ondulado así muy fuerte. Y lo que quiero hacer es un look más natural, un ondulado así no tan forzado. Si ven, el ondulado comienza desde, más o menos desde por aquí. También le doy un poquito de volumen en el flequillo. Al terminar siempre me aplico este fijador de cabello para que el ondulado me pueda durar por más tiempo. Me peino así con las manos para que el ondulado no quede muy fuerte, para que se vea todo mucho más natural. Bueno, así ya el cabello está listo. Ya está el ondulado mucho más suave que hace un ratito. Simplemente me peiné con las manos, pero entonces... Ahora es el momento de elegir nuestro outfit. Para el outfit de hoy elegí algo simple y y que abriga porque aquí está haciendo muchísimo frío. ¿sí? Arriba me puse este topsito que es una chompita, un material que abriga bastante, pero es crop, así cortito. a a este jean que también es uno de mis favoritos y encima... Arriba me voy a poner esta casaca de cuero negra. Tal vez a algunos no les va a parecer mucho este look para una cita. Pero a mí me gusta bastante. No soy mucho de usar faldas, vestidos o ropas así con un estilo muy femenino. Prefiero usar algo así más casual, más... rebelde. Abajo me voy a poner unas botas negras también de cuero. Que combinan mucho con la casaca, creo. Y sí, ahora de verdad tengo que salir porque estoy con la hora. Don't feel anxious, don't feel shame If there's a question, it can't wait another day Don't feel like it's all in vain I try to remember, it ain't a race Breathe Take it slow, wash the road, stop driving myself insane